¿Cómo mi Francuti? Buenas noches amigo, bienvenido a Twitch Es el primero en llegar, me da gust un gusto saludarte amigo, la neta es que es chido que andas por acá Tocan los Bengals y la neta es que hay que... gadfani 05 <coughs> dice... ¿Qué onda? ¿Qué onda Gatfani? ¿Cómo 05. estás amiga? La segunda en llegar dice, Segunda Este... ¡Ah! Ando muy enojado por lo que pasó el domingo. Y la neta es Gadfani que. 05, dice. Ya salí de la school. Gadfani ¿Ya estás de vacaciones? 5, dice. Jejeje. La semana pasada Gadfani andabas 05, bien. Apurada. Dice. Ando aquí tempra. Con tus tareas. Qué bueno que ya, que ya saliste de la escuela, amiga. Este, bienvenida acá. Al Twitch. Ya saben que. Vámonos semana por tras semana y vamos a platicar y Gadfani a seguir sacando 00, nuestros traumas. Dice. Puro 10, chicos. Qué buena onda. Felicidades, Gatfani. Mira, ojalá que así como tú Frankfurt jugaran 911, los Niners. <risa> dice. Nadie puede estar más molesto que yo. Qué pinche vergüenza. <risa> no, amigo, yo creo que tendremos que hacer un enojómetro para ver quién está más enojado, si tú o yo. La neta, es que no me calentaba el sol ese día, traté de hacer la plática -game, bajo Game lo más siete. tranquilo posible, pero Dice, era imposible. No le abras más la herida, mi buen Pablo. No, ya, ya, la neta, vamos a jugar contra los bengalís porque no es quien no la hizo, sino quien nos la va a pagar. Alex, Ando muy enojado. Siete. Dice. Saludos familia Niners. Saluditos, mi el Alex, sí, 05. también. Dice. De disciplinados. Ojalá jueguen así el próximo partido. Ojalá que jueguen como tú estudias, Gatfani. Ojalá, porque la neta es que... Ah, una cosa que... Yo no sé por qué los 49 siempre se buscan la manera y se la ingenian para perder contra los Gadfani hijos. Gatfani 05. Dice. Jajajaja. Ja, ja, ja. No importa si jugamos contra el mejor equipo de los, o sea, contra el peor, siempre buscamos la manera de jugar peor que ellos y siempre les ponemos la mesa. Y doy en charola de plata para que nos ganen. O sea, pareciera hasta como que es. No sé, ya. Neta. ridículo. Perder así contra los halcones marinos. Ah. Pero vamos a desquitarnos contra los bengalíes. La neta es que vengo inspirado y les quiero poner una man su mandarina el día de hoy. Y les voy a poner porque así tiene que ser. A Yo que viene con el dedo lastimado. A ver si eso lo aprovechamos, porque luego ya ni sé. Contra los Cardenales, ya ven que sin, sin Kyler Murray nos hicieron pedacitos. Entonces, yo, burro, limitado, ya ni sé qué esperar. Espero que así como tuvo una racha ganadora San Francisco, no le venga una perdedora. Y ahora no vayan a ser otros tres del Nabo, sino que se apliquen. 911, <coughs> dice: Fue increíble, pintaba para paliza. Y fueron regalando y regalando hasta el final. Es que neta Frank, mira, la neta es que cuando los Seahawks hacen esa primera anotación, con esa fake punt, o sea ya te dabas cuenta que no traían nada, que estaban desesperados, que, que, que ya estaban, o sea desde el principio estaban intentando hacer las domingueras a ver si le salían. Pero tiene dos dedos gordos, vieron la foto. <risa> sí, seguramente ya se lo desinflamaron amigo y se lo van a entablillar y a vendar y va a jugar, pero espero que no esté como muy al 100 por el bien de nosotros. Dice Pablo, no es hat Pero creo que a Zanaam le falta ese amor Para que erre los colores Porque ve la diferencia de un equipo con 3 a 7 Y juegan con más alma Big Brother Big Brother 25, bienvenido a la familia Supongo que fue allá en YouTube porque andaba queriendo se unir de miembro Vientos Big Alex bienvenido. bajo cap 7 <coughs> Dice Todos los jugadores de Seahawks le meten alma y es que, ¿sabes qué es? O sea, yo creo que ese, ese, ese, esa. No sé, esa inspiración se las inyecta a Carol o no sé, o Wilson o alguien ahí, pero en San Francisco pareciera que no hay quien les, quien les, quien les inyecte ese decir, órale, chicas, salgan y rompan celosico porque. Ay, no, es desesperante, neta, a ver. Hasta, repito, después de ese punt fake, parecía que los... que los Dark, dice... Buenas noches Dark, ¿cómo estás? Bienvenido. Noches, señores. Ya, se veía que Sara no traía nada, que iba a jugar, que iba a sacar las tocheras, las domingueras, iba a intentar lo que se pudiera para ganar, porque sabían que no traía nada. Y fue una cosa inverosímil ver cómo perdimos contra esos señores, de veras. Yo ya dije, no, o sea... Alex-Cap7. Dice. Exacto. Y empezando por Sanaam. No le tiene amor al equipo. Pareciera Frank que no. 911. Dice. Solo contra SF están muertos en el resto de la temporada. Es increíble que solo con nosotros se vuelan. <ríe> y es que eso es un Super Bowl, ¿no? Como lo dije en el podcast. Parece que, que Seattle siempre que juega con San Francisco es un Super Bowl, ¿no? Si, si les llenaran las vitrinas de Lombardis por ganarlos ya tendrían 40 mil. Pero es que es el único juego en el que ellos salen a jugar como si fuera el Super Bowl y nosotros salimos a jugar como si fuera pretemporada. O sea, es una cosa nefasta, neta, neta, neta. Ah, este es al que tenemos que detener el domingo a Mixon porque ahí va a estar, ahí va, a estar, ahí está todo. Ahí está la onda. ¿Dónde? Está Samsung, Ebucam y Eric Arms. <coughs> la dice se rifó, eh, la, la D. Digo, no tenemos esquinas y 664, ahora va a estar por Porque sin no el 661, Mosley está 61, cañón 25, 80. <coughs> Dice, Uy, se lastima. Hola, amigo. ¿Qué ondita 66? Dice ¿Cómo estás, 25. amigo? Dice Aquí dando lata ahora, Pablo Es que sí te rifas en tus videos Y un máster para el Madden ¿Qué ondita, mi Vic? Qué chido ganas por acá, hermano Este, gracias Pues intento hacer lo mejor posible La neta es que este <coughs> ¡Ándale, fútbol! ¡Francuti 911! Eh. Dice... Sin ánimo de continuar en el pesimismo, pero los corners nos van a costar la temporada tarde o temprano. Sí, estoy Bero de acuerdo, 25. señor. Dice... Nunca hemos tenido CB esta temporada. Mira, lo de los esquineros carnales, déjenme comentarles algo. Y, y si ven mis videos desde que yo empecé con esto, nosotros no tenemos esquineros de realmente buenos. Bueno, los últimos que tuvimos pues, fue Sherman y, y este. ¿Quién estaba del otro lado? Ya ni me acuerdo, Sherman y. ¿Quién era el otro esquinero bueno? Pero antes de eso, pues no, teníamos a. a teníamos a Carlos Rogers y al otro Brown, creo que era. Y de ahí. San Francisco no ha invertido en esquinas desde hace muchísimo, 664, muchísimo tiempo, y 361 2580. Dice, amigo te quería preguntar si quieres crear un grupo en Instagram de los 49S y así hablar de todo. Sí me gustaría, carnal, pero ¿sabes qué pasa mi amigo 66, no? O sea, no es que no quiera. La neta es que no tengo tiempo, amigos. O sea, es como me han dicho que haga grupos de Telegram o de Plan WhatsApp. 911. Pues yo los hago, pero no ni sé. voy a estar ahí. <ríe> creo que se lesionó esta temporada. Sí, Tarvarius ¿Sí? Murphy, pero él es Entonces, este. 6.64, 3.61, 25.80. Dice. Creo que me enojé de más el domingo hasta rompí mi camisa de los cuadragésimo noveno. S. Ahora tuve que comprar otra. <risa> pues es que creo que todos estamos así, y carnal. Dice, yo también me enojé mucho. Dice. Desde la época de J.H. Siempre hemos adolecido, adolecido de CB y de equipos especiales. Y los equipos especiales no lo habían estado haciendo tan mal en la temporada. Mira, si te puedes a revisar, no habíamos estado jugando tan, tan, así, tan, pal perro, ¿no? Dark Suga. Pero estos y últimos sí. dos juegos, no, más. ¿Crees que faje la defensa versus Higgins, Chase y Mixon? Yo espero que sí, mira. A, a lo mejor a, a, a, a Mixon se le podría detener, pero no sé yo si a... No sé yo si a, a Higgins O sea, a Chase, perdón No está cañón <coughs> Vámonos No sé, o sea, esa ofensiva va a estar bien Peligrosa de tener Y es que ya no sabe uno realmente O sea, yo ya no sé qué esperar de los Niners Se los juro 6, por Dios Si van a jugar contra uno, los, como contra los Ravens O como contra Seattle Dice, No esa interferencia pareciera Que se hicieron, que no lo vieron no pareciera que se hicieron no o sea se hicieron porque era era era este más que obvia esa interferencia neta o sea tú no entiendo por qué los árbitros hacen esas cosas Esa y hubo un holding a, a, que le estaban haciendo a, a Kevin Williams en una corrida y otro que le hicieron a Arden Kelly en un pase de de de este de Wilson y hubo una de cosas que yo dije, neta, o sea, arbitraje siempre, en la misma siempre, y eso me da un montón de coraje. ¡Ah! Y la neta, esos, esos arbitrajes hay que, hay que. Algo tiene que pasar ahí porque no puede ser que siempre metan su cochina a mano y nos echen a perder nuestros. Nuestras, Dice, nuestros drives y nuestros juegos. Tart, lo vieron. Sí, se pasó de lanza el Metcalf, 360, Nadie 61, marcó nadie. 25, Dice. Lo malo es que ahora Washington ya no se emparejo. Dice sí, Vero 25 Dice. No sé, tú, Pablo, yo haría el experimento de poner a Ward o Tarte como CB, más a Tarte y poner a Ufanga de SS. A Ward no lo veo más posible porque Ufanga no tiene esa velocidad. Pero si probar a Tarte como CB y dejar a Ufanga como SS. No está mal esa idea. Sí. Gatfang 05. Dice fíjate que hablando con mi papá este domingo y el lunes fueron de muy mal arbitraje en todos los juegos horrible 1911 dice obviamente los ayudaron, fue obvio eso a cada paso del partido pero es posible siempre ganar a pesar de eso y no lo hacemos fíjate, vamos a, vamos a, vamos a tocar estos puntos ahorita están muy interesantes lo que me están diciendo el primero eh, que comentes aquí carnal, cómo te vas, este... Victor, Vic, sí, perdón, es que aquí no se alcanzaba a ver que eras tú Mira Vic Yo creo que también, yo estoy de acuerdo Creo, creo, creo que Ufanga ya de, de, de, de Safety 910. Strong podría, podría estar mucho mejor, amigo Dice. Aunque Lo a mí me sí me gusta más Guard que de, de, de Michelle, Free Safety super sucio y malintencionado, característico de los Otro, hijos. otro Pero de acuerdo contigo, Vic Fanga de, de Safety Stroke, pero a mí sí me gusta Guardes de, de free. Este, 05. Ahí alternando con un Dice, Tart, puede ser. FrankCutty911, la verdad sí, no es excusa, pero hubiera sido mejor si fuera limpio el juego. Eh, 664-361-2580. Es que sí. <risa> Dice: Si no se hizo falta de vos, Samuel. Eso, eso es correcto, pero el arbitraje también, miren, yo la neta no no no no, no me gusta hablar de, de conspiraciones de la NFL y de sus novelas, pero la neta, carnales, es que este a mí sí me da no sé qué esto de que ya parece... Creo que ya sé cuál va a ser el Super Bowl, la novela de este año de la NFL y todo pinta a Brady contra Belichick, porque eso va a vender como no tienen idea. Y ahí está el arbitraje, él dice... No el partido, pero es posible siempre ganar. Pues, y no lo hacemos. Sí, siempre. No es pretexto, pero pues es que también. La neta es que. Ya, pa que qué Ter 25. Dice. Si por eso los Zaptis board y Ufanga. Y tarde a probarlo como se ve. Pues eh, El golpe que no tuvo Mitchell sí. O, o sea, descarado puerco, el pisotona a Tart, o sea, y los árbitros no veían nada. O sea, un juego limpio hubiera, mínimo se tenía que haber ido a tiempo extra y para como estaba el juego hubiera estado chido, pero los árbitros no vieron nada. Si ¿Sí nos hace falta Divo Samuel, sí, la verdad es que la ofensiva se está volviendo dependiente del señor Divo Samuel. Y este, eso me preocupa un poco, eh, debo decirlo. Frankuti 911 dice: Pablo si el Super Bowl estampa a Patriots NFL va a perder el poco respeto que le tengo todavía. Y lo va a perder amigo, pero 64, van a vender un montón es lo que y quieren. 2580 dice: Ese que entrena al los le me cae mal porque siempre resta las jugadas y no se cansa hasta que le den la razón. Sí. ¿Dónde, vos Bien, Katsuga. dice. ¿Pero crees que Tampa vs. Pat sea interesante? Ya que este juego, Mac Jones solo mandó tres pases. Pues no, mira, no es interesante como partido. Pero pues, como imagínate tú, la novela, ¿no? Si de por sí ya salió ahorita la, la, bajo la serie de Raid y esas cosas. Dice, Qué buena captura. Gracias, mi Alex. Gracias. Traté de jugar con los, con los septis, con los backers. Y así es como lo voy a jugar ahorita. Este. Pues Mac Jones, para todos los que dicen que Mac Jones sería la, la, la solución. Y para todos los que dicen que hay que tirar 400 yardas para ganar. Ahí está lo que hizo Mac Jones el lunes. ¿No? Tres pasecitos, 19 yardas. Y ganaron. Es más estrategia que otra cosa ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Me la hizo! Tercera <coughs> y 20, ¿ven? Hasta a los mejores les pasa eso <risa> ¿Dónde? 3 yards the gain there second down 664 361 2580 Dice Avientate un pedazo de la música de los Niners Baoku Frankuti 911 Dice, Bosa es simplemente increíble Tiene un peso tremendo con razón La defensa no hizo nada la temporada pasada él solo bloquea a su sector por completo Y él provocó la jugada de 2 an 43 Es que Bosa es una bestia Y la neta es que Yo hablaba con un amigo y decíamos Es que todos los holdings que no le marcan a Bosa, Pero es que si se los marcaran Bosa ya llevaría 400 capturas de coreback. A todos los dineros los deshace, pero lo tienen que agarrar para que no pase. Y no marca nada. Es ridículo, simple y sencillamente ridículo lo que pasa con Bosa, neta. ¡Ah, no puede ser! Crisp run for a first down. I wonder if the defense might have been loosened up a little bit, maybe anticipating a pass instead of the run that they got. Nixon. Ay, angles, touchdown, notaron. Ya lo tenían tercera y 20. Sí. La defensa de los Pats se encargó de que Bills no anotaran y prácticamente el juego lo hicieron ellos. Pick six ¿Sí? y detuvieron los dos Drive a Bills en el último cuarto. La defensa sí, la no verdad va que a poder sí. soportar a los Pats en los playoffs si la ofensiva no avanza. 6, 60 ser? y 4, sí, la razón, y la razón, 80. Dice. Imagínate a Brady con los Niners Yo, yo soy de los que no eh. O sea, Brady es muy bueno Y yo siempre voy a decir que Brady es muy bueno Y tal vez de lo mejor que ha dado la NFL Pero yo la neta no me gustaría en San Francisco Porque ganar un Super Bowl con Brady y Me olería no, no me sabría chido pues ¿no? y ganar así como que pues, nada ¿no? más por ganar dice ¿No? menos ter 25 dice uno de los problemas que yo veo es que KS es de los peores HC en ajustar. Si no le sale el plan de juego original, se peniquea. Se me hace como cuando uno compra un sillón y lo empieza a armar sin leer el manual, por eso el modo de decirles genio les hace hasta mal. Y cuando KS no ajusta bien, es como cuando tú armas un sillón y te sobra o falta un tornillo y dices, a caray. Así se, se me hace KS. <risa> está bien. Está bien, calabaza, pero pues sí. Coincido. ¿Cómo vamos mi, mi, a detener a La única razón por no la sé. que Jefferson no nos destrozó es porque Cassens falló los pases. Alex-Cap 7. También. Dice. Si sabría a un triunfo comprado. Gatfani 05. Dice. Sería como depender al 100% del QB, y no está chido. Es 664, 361, 2580. Dice. Avientate un pase de anotación. Gadfani 05. Dice, siento que dirían, ganaron por Brady en vez de por el equipo. Es correcto, amigo. Yo por eso no quisiera abrir y acá. La neta, ganar a costa de lo que sea. Y a mí me daría mucha, mucho coraje ver que ganáramos con ayuda de los árbitros. La neta, la neta no. Prefiero que nos cueste mucho más, pero ganar limpiamente y saber que sí lo ganamos bien. ¡Ay! ¿Por qué se regresó? ¡Ja! Ah, ¿Vieron eso? ¡Era la anotación y o sea! Ah, también ya no les dejo tiempo. Vicevero ¿Bueno? ¿Bueno? Ter 25. Dice. <tose> El que está hecho una bestia y no le damos crédito es a Al-Sahir. Está hecha una bestia. Lástima que no hemos visto a Warner, Grenlab y Al-Sahir juntos. 6.64, 3.61, 25.80. Dice. Amigo, el lunes me saludas en el podcast. Me llamo Oscar. Ya estás, Oscar. Este, híjole, lobo. Sí, sí. Es que luego se me olvida, <ríe> La neta es que tengo una memoria bien de teflón y luego se me olvidan los saludos y ya un montón de gente me ha reclamado. Pero este, sí, prometo, prometo, Oscar, Oscar, Oscar. Que no se me olvide. Y si no, aquí, el sábado, Oscar, saludos. <ríe> no eh, yo al Sajir sí le he su crédito, amigo, neta. Dice: Oye, ahí está. Touchdown Oye, oigo Si Alzagera está jugando Por favor Dice: Preferiría mil veces a Rogers que a Brady. No puedo evitar soñar que podría venir junto con Davante Adams. Uy, imagínate La eso, carnal. Con el puro Rogers, sin Dice, Adams, con puro Rogers. ¿Y qué crees que habrá para el draft? Si sí, yo también prefería a Rogers ¿eh? que a Brady mil veces. Um, ¿Qué crees que habrá para el draft? Pues siempre hay de todo, amigo. Amiga, este. No falta mucho, pero se habla de que viene una buena clase de corredores. Línea ofensiva, pues siempre hay. Dicen que corebacks no vienen muchos, pero pues nosotros no vamos a buscar coreback. Vamos a ver qué. Sí, pero siempre viene mucho talento. La cosa es encontrarlo. 6.64, 3.61, 25.80. Dice: Amigo, ya que terminé el juego, puedes jugar contra los heads. Órale, ahorita hacemos la encuesta. Allá está la primera propuesta, Jets. Voten. Y Jugamos contra quien, si nadie más propone nada, pues jugamos contra Jets, carnal, sin bronca. The As they'll stop it with just over 40 seconds to go in the first half. Throwing again on second down. Oh! The out loud and It's Tate, and he'll be out of bounds after getting this one across the 40. Now, after the completion, we're going to get a timeout. An injured player. Back to back good plays have him on the move on first down. While the training staff works on him. Frankuti 911 Dice Warner y Devo regresan ya es casi seguro Si sí, Warner ya está entrenando eh, Alguien más por ahí Leí que ya estaba entrenando también Este Divo parece que ya el jueves puede entrenar Ojalá, con Warner y Divo ya es un paro. El Aya Mitchell dicen que están por protocolo de conducción. Jeff Wilson también. Entonces, ay, yo no sé para mí por qué tanto lesionado. También son cosas carnalillos, debo decir. Vicevero Ter 25. Que me saca mucho de onda. imaginas a Warner, Es que ya estaban juntos hace ocho... hace... ¿qué? La semana pasada contra Jaguares. Y Warner y Greenlow se lastimaron. O sea, no lo puedo creer. Ya estaba la tercia y se lastiman. Ah, sí, también pinches Tiene una suerte para. para si hubiera estado Divo, si hubiera estado Warner, otra cosa hubiera sido neta con todo y todo. Pero tiene una suerte. Y nosotros a Wilson se les lastima a las 8 días de que jugamos con ellos la primera vez. Y ya para jugar esta vez ya estaba. Ay. Pero bueno, se tiene que jugar contra equipos completos y tenemos que ganar. No puede haber pretextos. En fin. Vamos a pensar en los Bengals que va a estar Los Bengals van a estar más complicados Mucho más complicado Ojalá eso pasara, imagínense Este Más complicados los Bengals que los Seahawks Definitivamente Este desearlo no se tenía que haber perdido Y esos jueguitos Son los que al final luego terminan pesando demasiado Y hasta esto también Que pase que Jets le gane a los Santos Estaría genial ¿Qué otro qué otro ahí Dallas que le gane yo no le voy a Dallas si pierde a Dallas yo feliz pero si ganan pues también nos conviene que pierda el Washington Football. Franckuti 911 dice ya se les acabó perdieron a Jamal Adams para toda la temporada no podemos ser los únicos siempre que perdemos jugadores sí ya ya nos tocaba no y, y mira todo lo que empeñaron por Jamal Adams deben todo y no les resultó. Uy, casi. Richie James, también no lo tenemos. Ay, no, cada cosa de vez. La 05 dice. Yo vi un meme donde decía que los 49 se le ganan a los fuertes y a la de equipos de ni que Seattle en esta temporada. Pierden. Bien, ¿Qué pase. Sí, pareciera sí. que sí. Ya se nos acabará, creo que la maldición de Seattle, porque creo que ya hay divorcio entre Seattle y Wilson. Creo que se irá a la Conferencia Americana. Francuti 911. Dice, nos han criticado tanto por las rondas de primera que dimos por lance, y ellos dieron dos por Adams que es malísimo para safety y encima lo hicieron el mejor pagado. Dark Suga. Dice, ¿Cómo ven a Packers versus Arizona o Tampa, creen que les puedan ganar o seguirán quedándose en el camino. A ver, ahorita vamos, vamos poco a poquito. Ter 25, dice... Lo que más enoja es el récord de Seattle. Tienen cuatro ganados y dos de esas victorias son sobre nosotros. Es correcto. Fíjense, dice. La Fanny dice que los Niners siempre le ganan a los fuertes y pierden con los débits. Sí, parecemos la selección mexicana, ¿no? Juega contra Honduras y pierde y juega contra Holanda y les gana. Cosas increíbles. Eh, ya nos sé sacado, creo que la maldición de Sal yo creo que sí porque ya ese divorcio está más que cantado, la neta es que sí ya está más que, que cantado ese divorcio de, de, de Seattle y con Wilson y con Caron, entonces, pero no creo que se vayan a la americana, no se va a mover la, la, la, la, la NFL por eso Nos han por lo sí, también lo que dieron por, por el señor este. Yamal Adams se pasaron de lanza cómo ven a Packers o Arizona o Tampa, creen que le puedan ganar a seguir quedándose en el camino yo creo que Arizona se va a seguir quedando en el camino son los eternos ya meritos. Eh, Packers y Tampa a lo mejor se encuentran en la final de la nacional. Si no nos metemos nosotros, ¿eh? ¡Chino! ¡Qué idiota! ¡Ay! Casi me interceptan. Ya ven por andar distraído. Lo que me menos es el récord de Salsi. Sí, no, o sea, perder con Seattle es, es es neta. ¡Ah! To his right. ¡Corre, Jimmy! ¡Corre! ¡Touchdown, Jimmy Garoppolo! Garoppolo Seattle nada más juega contra... Esta temporada nada más salió a jugarnos a nosotros La verdad es que yo dudo El chance le gana a los tejanos ¿Y a uh, quién más le queda? ¿Jaguares, creo? No, con Jaguares ya, ya jugó. Uno más por ahí le queda muy flojito pero no le va a ganar ni a Rams ni le va a ganar a Arizona. Y ahí se acabó la era de... Esta era de los halcones marinos. Y la neta para que vuelvan a tener otra era así. Está complicado. Digo si tienen mucha lana ¿no? Con, con este Bill Gates y con todos sus asociados. Pero está cañón. Yo creo que lo de Wilson fue un golpe de suerte. Que lo encontraran. Porque no estaba en su radar. Tener un coreback así. Tercera ronda creo que fue Wilson. Oy, ¿Cómo me ganan yardas así, neta? Gatfani 0-5 Dice Yo digo que debieron meter al Lance Después del segundo tiempo no, yo, yo todavía no creo que sea tiempo de meter a Lance. La neta, ¿no? Dice veroter 25. Dice. Yo aún creo que quedamos en quinto sembrado y el wildcard vamos versus los toqueros. Ojalá. Que miren si algo... Frankuti 911. Bueno, ¿quién sabe? Dice... Fue una tontería para ellos darle el control total a Kerel, pero les toca pagar por sus errores. Han vivido en un sueño. Es correcto. Mira, y mira que tener la generación y la camada que tuvieron y ganar un solo Super Bowl. Un desperdicio. Ya me cansaron it's sí cederle todo el control a Pete Carroll cuando murió este o allen fue, fue un error definitivamente definitivamente lo fue la había leído, la había leído. This offense in desperate need of a conversion as they come up on third down. They give to Mixon to try to pick it up. ¡Oh! ¡Párate, párate! No me vayas a decir que se lastimó también. Está ahí. Están poniendo locos los Bengals, pero no los vamos A ver si se me lastimó. Ya puedes quitar. Por si En fin. hoy <laughs> tantito! Francuti 911. Dice. Y vuelvo con lo mismo, pero con un QB Elite te 2 2.000 yardas en una temporada. A cambio del lado. Con un core que sí, imagínate que tuviéramos a Rogers. Yo no sé cómo va a acabar esta temporada, mi querido Francuti, pero y no pasa nada espectacular yo creo que ir por, por rogers el otro año no sería tan descabellado problemas es que no tenemos perímetro y también hay que ver esas cosas se viene el contrato de divo se viene el contrato de Bosa. no va a haber mucha lana o sea sí va a haber pero así como para despilfarrar tampoco Vicevero Ter 25 Dice. Uno de los problemas que yo veo es que los York le dieron el control completo a KS, porque en el papel Lynch es el GM. Hay que recordar que KS contrato a Lynch. Entonces, ¿quién es el jefe de quién? Creo que en SF no se mueve ni un alfiler si KS no está de acuerdo, a diferencia de otros equipos donde el HC es contratado por el GM. Pues en parte sí, yo, yo, yo, yo sí, sí, sí te cacho, carnal. Lo que lo, lo que expones, pero yo sí creo que Shanahan. Este. Ya no tiene tanto control después de lo que ha pasado. Yo siento que. ¡Ay! ¡No puede ser! Yo creo que después de la regañadota que se vino, después de la derrota contra Arizona, Shanahan sabe que ya no tiene tanto control. Sí lo tenía pero he visto cosas que han estado pasando en el campo y creo que Shanahan eh, ya no está tan eh, libre y vamos a ver esta siguiente agencia libre qué onda hasta donde le dais Tranquilo, y si él va a seguir decidiendo 100. los, los pics. Bien Quíteles un WR si lo utilizan así Es rápido, manos seguras y excelentes rutas Es un arma increíble que casi no explotamos Es que es que hubo, hubo jugadas donde explotaron a Kirill y, y luego check Se les olvida acá el Juszczyk, que es un receptor Corredor que de repente puede salir ¿Quién lo cubre? ¿Un linebacker? ¿Quién lo va a cubrir? Una ala defensiva no lo van a alcanzar y Se les olvida utilizar más acá el check Ahí les encargo. Vice ter 25. Dice. Pero ¿quién entonces tiene el control que dices? ¿Crees que Lynch? No, yo creo... O sea, yo creo que el control sí lo tenía Shanahan. Sí lo tenía Shanahan. Lynch nunca lo ha tenido. Lynch es empleado de Shanahan. Lo que yo creo, carnal, es que este... Viceveroter que 25. yo creo... Es que ahorita sí, ya York sí, está metiendo sí, mal las sí, manos. Sí, sí, que es desperdiciado. ¿Eh? Muy desperdiciado, mi amigo Vic. Muy, muy, muy desperdiciado desde mi punto de vista. No Vamos a Ahí está. Gonna And take this to the other side of midfield Dice Mi 25. Dice pero el que este regañó a KS no fue Jet York, sino el tío de Jet York. Jed está a muerte con KS. Frankuti 911. Dice. Bueno, pero es que Justic es una cerrada con el poder de un fullback. Lo he dicho aquí mil veces: es mi jugador favorito de los Niners. También soy fan. Y Padilla 71. Dice. ¿Qué onda, mi Pablito? ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo andas? Este Civic, no, mira. Yo sé, yo sé, yo sé que York está a muerte con, con Shanahan Pero esa regañada no fue, o sea, sí fue el tío, pero también York O sea, Jet al final es el que da la cara Y, y, y, y ahí hubo, ahí hubo pleito, ahí hubo bronca, ¿no? O sea, al final si el tío se mete a pues, Shanahan le podría valer tres hectáreas Porque el dueño es, es, es Jet, ¿no? Pero hay hubo, ahí hubo algo y yo estoy seguro que ahí hubo algo Bien. Charlie, ¿cómo estás, carnalito? Saludos. Yushchek también es mi favorito. Yo yo no sé si es no sé si es mi jugador favorito, que está bosa porque hay varios, Charlie pero Padilla, 71. Si sí es uno de ellos. Dice, ¿qué piensas los Bengals si traen o cómo viene? ¡Touchdown! Sí, si sí traen, si sí traen, si sí traen, y... amigos, si sí traen los sí, Bengals, si sí. sí traen. Como se extraña a Di ya le levantaron el castigo a Di por el tema de apuestas. ¿Ya? Ojalá regrese Di Estaría bien chido que regresara Edward Di Bartolo. Era el chido, era el que nos llevó a los Cinco anillos. Francuti 911 ah. dice: No soy Hatter de Garoppolo, pero la calabaceada que recibió de Shanehan cuando le interceptaron esta vez, nunca la había visto para mí. Es seguro que tiene las horas contadas. Sí. No, en el, en el de vikingos también le metió su calabaceada eh, Cuando le interceptaron O sea, Shanahan ya se está hartando de Garópolo Pero también ahí hay que hay que, hay que, hay que ver algo no es, no es nada más eso hermano Sí es cierto Traían de trapo a los acereros Shanahan también eh, Para Shanahan lo más fácil es echarle la culpa al coreback pero luego va a venir Lance que si Lance se equivoca ¿Qué otra vez va a ser culpa del coreback o qué onda. Sí, me Porque repito, Shanahan no ha podido desarrollar. No puedo desarrollar a Bedard. No puedo desarrollar a Mulens. Charlie eh, Padilla ha tenido un retroceso. Y yo no es sé si va no a poder con Lance. Ajustar. Es que, híjole, sí, Hanna, Sí, sí sabe ajustar, pero no siempre. Este partido San creo no que, que nunca lo el... entendió. Jamás supo que. Sí, sí. Me refiero que al hacerlo público se demuestra que su relación está quebrada. Muy probablemente, amigos, sí. ¡Ah! Pues sí, o sea Yo creo que sí, o sea Yo creo que a Shanahan ya se le acabó la paciencia con Garoppolo Eso es definitivo ¡Ah! Se me va a ir otra vez Uy. Se me metió de Michael Ryans No sé por qué jugué por ese cobrach ahí <risa> 25 <risa> Dice: Ir por Rogers. Que les ofrecemos. No tenemos Pix y le podemos ofrecer a Lance, ya que Leflore es hijo de Kyle. No tenemos Pix y darles a Lance. Ellos hicieron lo mismo cuando desfetearon a Hirdan Love. Pero es que, mira, según yo, bueno, no sé bien cómo está el contrato de Rogers, pero el acuerdo era que, que el próximo año lo iban a dejar ya que él se fuera donde quisiera. Entonces, es una especie Chalipa de agencia Villa de agente 71. libre. Y nada más hay que pagar lo que se le deba. Es libre, no. Ajá, es lo que yo sé, que Roger se va a volver a, una especie de agente libre, no como tal, no sin restricciones. Hay que pagar lo que se le debe, o, o, o al menos un porcentaje. Y ya tú le das el contrato que quieras, pero no hay que dar nada más a cambio. Entonces, pues ahí puede ser la opción La cosa es que Rogers se va a costar 40 millones por una temporada Y hay que pagar un montón de cosas Entonces, pues hay que ver Qué tanto nos conviene Porque pues podemos tener a Rogers, Pero si no tenemos perímetro Bueno, es que Rogers llega al Super Bowl aunque no tenga equipo O a la final de la nación Dice Ellos ya acordaron rescindir su contrato La siguiente temporada será agente libre ya le pagaron pues el dinero garantizado Ahí está, y fíjate 25, Dice Pero Packers no pediría nada Packers, pues no, ya no puede Porque si ya rescindieron su Vámonos, vámonos, corre Porque si ya rescindieron su contrato, como dice Francuti Ya no pueden pedir nada Ya es agente libre, ya se va Y ya nada más es saber quién, quién es el que levanta la mano Y quién es el que abre más la cartera Y ahí es donde va a estar la onda de que se puede traer, se puede traer. Lana va a ver. Y pues tal vez Rogers siquiera. Pero. Este. De eso. A que sea posible. Porque hay un montón de cosas, repito. Vienen contratos. Tenemos que pagarle a Bosa. Tenemos que pagarle a, a, a, a, a Divo. Eh, está, está complicadín, eh. O sea. No es sí imposible. 25. Pero sí está Dice, cañón. Yo veo a Rogers en aceros. Al retirarse el Big Ben pudiera ser, pudiera ser, es que hay varios equipos Hasta, en, Padilla, pues, hasta en los Santos Dice. Creo, Creo que Rayers de Morrito le iba a los Niners. Sí, pues él quería. ¡Touchdown! Él quería jugar en los. Quería jugar en los Niners, pero pues escogimos a Alex Smith. <risas> Poderoso Alex Smith. Por cierto, miren. Ya vieron ni. Mi... Eh, para acá. Ahí está, el banderín de la faithful Este Juárez me lo mandaron. Dice, y acá tengo los el club 49ers ellos, México. Sansevero también ya me lo mandaron. Campeonato, yo creo que deberíamos utilizar la estrategia de Rams, Tampa y Santos de cargar la nómina una temporada e ir con todo. Dark Suga dice: Veo más a Wilson <ríe> en los acereros que a Ryers. Puede ser Vicevero Ter Justin 25 dice. Tanto Ryers como Brady le iban a los Niners pues era la época de Joe Montana Eggmanber, Dice Para mí ya acabó la temporada Ah bueno, a ver, vamos a ver Wilson en los Aceros Olores Pero miren, Wilson también es una opción en San Francisco, eh También Wilson me parece que va a ser agente libre O va a pedir su cambio Y para las características de Lance Wilson no sería para nada un mal mentor y todavía nos podría dar uno o dos añitos buenos, Russell Wilson. Eh, pero bueno, tanto Rollos como Brady le iban a los Niners, pues sí, pero ninguno llegó. Dice Ek Ekman, brr, bienvenido carnal, primeramente. Y tu primer mensaje, pues sí está como, ¿qué pasó, carnal? Ya sé cómo se va a acabar la temporada, estamos todavía en el Play Picture. Eso no es posible, tirar la toalla, ¿no, carnal? Todavía... Todavía te lo había querido hace dos semanas, eh, hace cuatro semanas, perdón, pero ahorita, pues no, no, ¿cómo? ¿Cómo ya se acabó la temporada? No, hermano, todavía estamos más vivos que nunca. No, no más por lo de los Niners, sino porque los demás equipos están jugando del Nabo. Entonces, este, ahí hay mucho chance. <risa> Dark Suga Dice Vamos a las altas con este partido Vamos a las altas sí, Ya se lastimó aquí. quien Todo se me está lastimando Ve eso hasta los Niners de adeveras Jabón que ¿Cómo es posible que Jabón kilo se lastime? Pues si Jabón kilo ni se lastima <risa> Vicevero Ter 25 Dice Así es, ni los Leons están eliminados esta sistica Monte, como que ya se acabó la temporada, no eso jamás. Jamás, amigo, jamás. ¡Hombre! The result only 4 yards there on the play and they're going to be staring at a third and long here. Now a desperation throw, deep down field. And por Dice: No tenemos ningún corredor titular para este juego, Chale. Dice: Kinlap ya solo será suplente o será como Solomon Thomas que ahí la lleva en Raiders. Te, sí, Yo esperaría. Yo esperaría que llevo un Gillow fuera ese jugador que, que nos vendieron, que muchos compraron, ¿no? Este, pero pues que decir que no. Frank 911 dice, no puedo creer que el sustituto de Wagner sea un chico con artritis en las rodillas. Shanahan y Lynch simplemente no deben elegir en el siguiente draft. Dice 25. Dice el peor de Luna: Es que si Bosa no llega al QB, nadie más le llega. Ese no es el problema. Estoy completamente de acuerdo. Ya nada más era para acabar el juego. Ganamos. Va a ser complicado. Va a estar difícil. Los Bengals no se van a dejar. Tiene una muy buena ofensiva. Pero, les vamos a ganar, lo escucharon aquí en Canal 49 señores, 35 a 20 sobre los Bengals, San Francisco se va a poner 7-6, Nuevamente récord ganador, por ahí se van a caer varios equipos y vamos a estar hasta Washington, puede ser que pierda y nos trepamos. Dice, DJ Jones y Armstead van un poquito a la alza. DJ Jones no ha dejado de jugar chido. DJ Jones, el problema que tiene es que se lastima mucho. Ari Gansett, pues ha estado haciendo labores de sacrificio. Eh, pero de repente sí sigue perdiendo ahí algo. Le falta algo. Le falta como explosividad, algo. Pero bueno. Les pido transmisión en YouTube. Señores, esto fue la interacción extraída de Twitch. Um, Vamos a apoyar a los Niners Mañana 71. con todo contra los Bengals de Cincinnati. Pablo te presente el domingo. Me voy a hacer presente, sí me voy a hacer presente el domingo, Amigo, Ahí voy a estar. Este. Pero bueno, despido transmisión en YouTube. Con Niners seguimos en Twitch.